Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos familia, soy Madeline Ortiz, espero que estén disfrutando de esta tarde de sábado. Siempre agradecida de su compañía para presentar los sorteos de Lotería Electrónica. Hoy sábado 25 de marzo, los mismos serán certificados por la auditora Caridad Quiñones, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presente siempre aquí en el estudio. Prepárate para este próximo lunes que el Loto Cash te espera con la nueva cifra de $1.550.000. Y tampoco olvides la doble revancha que contará con $510.000. Y ya usted sabe que esta noche se juegan tus pegas favoritos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 La oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios llegó con Wild Ball. Así que, juégalo ya. Y justo ahora damos comienzo con el sorteo de Wild Ball. Adelante. Mucha suerte a los que usaron el Wild Ball en su jugada. El número ganador es el número 3. Repito, el número ganador de Wild Ball es el número 3. Ahora damos comienzo con los Pegas. Mucha suerte a los que jugaron el Pega 2. El número ganador comienza con el 0. Segundo número es el 1. El número ganador de Pega 2 es el 0-1. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 0-1. Ahora continuamos con el Pega 3. Mucha suerte familia, ese boleto hermano. El número ganador de Pega 3 comienza con el número 5. Segundo número, repite el 5. Tercer número de Pega 3, repite el 5. El número ganador de Pega 3 es el 555. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 555. Y ahora concluimos los sorteos de esta tarde con el Pega 4. Mucha suerte. Donde quiera que nos esté sintonizando, el número ganador de Pega 4 comienza con el 9. Segundo número es el 1. Tercer número, repite el 1. Último número de Pega 4 es el 0. El número ganador de Pega 4 es... El 9110. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 9110. Muchísimas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información visiten loterías Rico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos esta noche a las 9. Que tengan todos excelente tarde.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 La próxima película que les vamos a presentar también fue realizada por la Div División de Educación de la Comunidad. Su título es La Guardarraya. Trata del tema de la intolerancia, de la vida cotidiana, eh, ficción, drama. Pero aquí es que vamos a ver cómo podemos llevarnos mejor con los seres que nos rodean. La cinta trata de un problema entre dos familias por la localización de una línea divisoria entre las fincas. La controversia entre los jefes de ambas familias llega a afectar a sus hijos, quienes intervienen para buscar una solución al problema. Los agricultores logran tener comunicación y arreglan sus diferencias contratando los servicios de un agrimensor quien les aclara el problema de la guardarraya. Así es que vamos a disfrutar nuestra segunda película de hoy.